Vamos a ir a otra cosa. Eh, para los nuevos, para los nuevos eh, empezaréis sin ningún trabajo, de acuerdo, sin ningún rol que se llama. Como veis hay tres roles. Está el rol del de coleccionista, está el rol de caza recompensas y está el rol de comerciante, de acuerdo. Este rol, el de comerciante, es más un rol para ganar dólares en el juego. Este rol, el de caza recompensas, es un rol más. Para conseguir oro en el juego. Y el de coleccionista es más un rol que también sirve para conseguir dólares, pero es más para. para un futuro, digamos, ¿no? Para. porque es más eh, ir explorando el mapa, eh, buscando por aquí, buscando por allá. Es más tedioso el trabajo. No vas a estar todo el día buscando el, en el coleccionista, porque como que al final te cansarías mucho del trabajo ese es para de vez en cuando decir bueno me pillo un mapa de coleccionista y me voy a buscar los las cartas o me voy a buscar los huevos o me voy a buscar las botellas de whisky y todo eso de acuerdo pero es más para un futuro de acuerdo yo os recomiendo que al principio los los trabajos en los que tenéis que centrar ya bien sería el de caza recompensas para conseguir oro para poder compraros los otros dos, porque cada trabajo cuesta 15 de oro o más para el comerciante, de acuerdo. Yo os recomiendo más encarecidamente pillar el de comerciante, porque es el trabajo más fácil, de acuerdo. Es consiste en cazar animales, llevarlos a tu campamento, entregarlos a tu campamento, en vez de ir al carnicero, de acuerdo, en vez de cazar a un animal y llevarlo aquí al carnicero y vendérselo por dinero, es más rentable, a la larga, obviamente, a ver si está mi campamento por aquí, porque obviamente está el juego con el tema del campamento, que no quiere aparecer, pero es más rentable llevarlo a vuestro campamento, a la mesa del carnicero, Se lo lleváis allí, Vamos a ir plantando el campamento y nos vamos a ir moviendo para allá para que veáis cómo es. Campamento, establecer ubicación... Y nos vamos a Taltris. A ver si lo, si lo planta rápido. Vamos a llamar a nuestro caballo. Vamos a movernos de aquí para que sea más fácil. Muy bien, ya tenemos el campamento montado. Vamos a marcarlo para ir hacia allí. Aquí tenemos el campamento. Lo marcamos Nos subimos al caballo Ven para aquí, mojame Nos vamos al campamento De camino cazaremos un animal Y se lo entregaremos Al campamento Para que veáis cómo funciona la cosa, ¿de acuerdo? Mirad El trabajo Mira, aquí tenéis a un chico Que está entregando ahora mismo El paquete, ¿de acuerdo? Esto es un jugador entregando eh, su carro de provisiones el cual va a vender que se le podría robar, ahora mismo podría ir para allá y robarle, pero como estoy solo y estamos haciendo esto, no lo vamos a hacer eso si acaso lo hacemos otro día o lo podéis ver en cualquiera de mis directos en Twitch, que ya, ya hemos robado bastante a varias gente muy bien, vamos aquí, nos ponemos aquí y tenemos aquí a un berrendo y aquí, mira, vamos a ir a por este, que es de nivel 3. Es mucho mejor. Nos va a dar mucha, mucho más materiales. Eh, acordaros que siempre que matéis un animal, lo tenéis que matar de un solo tiro. Para no fastidiar la piel. ¿De acuerdo? Vamos a matarlo ya porque se acerca... Se acerca por ahí un NPC y nos lo puede asustar. Muy bien. Ya tenemos aquí el animal... Llamamos al caballo mientras cargamos el animal No lo despellejamos ¿De acuerdo? Es mejor no despellejar el animal Entregárselo entero a Crisp Porque al despellejar el animal Solo le llevamos la piel ¿De acuerdo? Y dejamos la carne ahí Que la carne sería para eh, Vendérsela al carnicero Como os he dicho Pero en el, como vamos a entregárselo a Crisp Vamos a entregarle la pieza entera damos la pieza entera Ahora para el campamento creo que me está haciendo dar mucha vuelta el circuito de este eso es me está haciendo dar bastante vuelta no sé por aquí como ya me conozco bastante estos sitios estas praderas que por aquí cazo bastante Ahora enseguida llegamos al campamento y vemos cómo funciona el trabajo del comerciante. Es el primero que os recomiendo que os compréis. Ahora luego os explicaré cómo reunir los 15 de oro sin ninguno de los trabajos, claro, porque al principio como os he dicho vais a empezar sin ningún trabajo y de alguna forma vamos a tener que conseguir el oro, ¿no? Os va a costar un poco, pero, pero se puede conseguir. Es muy sencillo. Primero os explico cómo funciona el trabajo y luego os digo cómo conseguir el oro para comprarlo y cómo activarlo. Ya estamos llegando al campamento. Aquí tenemos el campamento. Muy bien. Pues nada, sin bajarnos del... Sin bajar el bicho del caballo, nos venimos aquí. Esta es la mesa del trabajo, del carnicero. Venimos aquí, entramos dentro y como veis tenemos tres barras. La primera barra es la de materiales, o sea, los animales que cazamos para entregárselos a Chris. La segunda barra, que como veis está detenida, son los suministros, los cuales Chris necesita para poder trabajar y crear la mercancía o sea necesitamos esto y esto para poder crear esto y como veis con 27 unidades ya vamos a ganar 81 dólares si lo hacemos con envío local si lo hacemos con envío remoto como veis aumenta el valor de 81 a 101 porque es más difícil ¿por qué? porque nos pueden robar eso es lo que nos pasaría con el chico que habéis visto hace un momento el circulito rojo ese entonces nos podrían robar, como veis abajo, bueno no lo veis porque estoy yo aquí en medio, pero abajo por aquí, por esta zona de aquí pone los jugadores rivales pueden atacar los envíos remotos. Pero si lo hacemos de manera local, eh, los envíos locales son más seguros, por lo tanto al empezar os recomiendo encarecidamente que no os arriesguéis y que hagáis envíos locales, de acuerdo? sobre todo si estáis solos. Si resulta que estáis en una cuadrilla, que sois cuatro o lo que sea, eh, o tres o dos, pues entonces os podéis arriesgar, ¿de acuerdo? Pero yo recomiendo que por 18 dólares, porque ahora aquí como veis son 27 de mercancía, pero solo vais a poder llegar hasta 25 en el, en el primer rango. En el segundo rango vais a poder llegar hasta 50 y en el tercer rango vais a poder llegar hasta los 100, ¿de acuerdo? En el primer rango os pagarán 60 dólares en, el, en la manera local y 78 dólares en la manera remota. En la manera remota, como os he dicho, es la manera en la que os pueden robar los otros jugadores. No os recomiendo hacer eso. Por 18 dólares no merece la pena perder 60 más todo el tiempo que os ha costado eh, realizar ese pedido. Así que cuando hagáis un pedido hacerlo de manera local, ya conforme vayáis conociendo el juego y, y os sea, vayáis equipando, subiendo de nivel, que hay más gente y todo eso, entonces ya hacerlo remota. Pero bueno, eso es mi opinión y mi consejo, vosotros podéis hacerlo como queráis, ya sabéis, ¿de acuerdo? Pues eh, vamos aquí a materiales, nos vamos aquí, como veis aquí tengo el animal, que es el que tengo en el caballo montado, le damos, hacemos clic en él. Y se lo entregamos. Y como veis, ha subido. La barrita esta ha subido. Esto no va a avanzar. Esto, como veis, está detenido. O sea, lo que tendría que hacer es ir a por una a, a por una misión de, de suministros. La misión de suministros os recomiendo siempre que le deis al Enter. Como veis, aquí abajo, bueno, no puedo morir en el ratón, pero mirar esta zona de aquí, que os señalo con el ratón, ¿de acuerdo? Como veis tenéis la manera de pedir suministros con el espacio e iniciar una misión de regastecimiento con el intro. Yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis con el intro. ¿Por qué? Porque con pedir suministros tarda un tiempo, de acuerdo. Y aparte os cobran 20 dólares. Como veis aquí abajo, os cobran estos estos 20 dólares de aquí os lo van a cobrar y tarda un tiempo y no os van a dar experiencia. Pero si hacéis una misión, eh, vais a tardar muy poco en hacer la misión. Si acaso ahora me pongo a hacer una y así lo veis, es muy sencillo. Os piden cazar un animal, os piden ir a por unos suministros y todo eso. Es muy sencillo. Os van a dar mucha experiencia por esta misión y os va a salir gratis, que es lo mejor de todo. Y luego esto ya sigue trabajando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una misión para que lo veáis nos nos dice aquí... Como veis, nos acaba de decir que se han terminado y que tenemos que ir a un sitio a conseguir más. Eh, monta la misión y ahí nos dice ve hasta el puesto comercial de manzanita bueno eso lo tenemos aquí al lado así que vamos a tardar bien poco como os he dicho y lo mejor de todo es que nos va a salir gratis y nos va a dar experiencia vamos hacia allí y ahora veréis lo sencillo que es siempre, casi siempre hay que hacer lo mismo o robar unos suministros o robar un carro o Pillar un animal que nos pide Para dárselo a un comerciante Para que dicho comerciante Nos dé los suministros Vale, como veis Aquí tenemos gente, dejamos el caballo aquí Como estoy solo, voy a hacerlo Un poquito A lo ninja Tenemos tiempo, como veis arriba en La misión va por tiempo El arco que llevo puesto ahora lo podéis comprar a partir de nivel 10 y cuesta 124 dólares. Eh, aquí como veis este de aquí, este es el saquito que tengo que robar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente ahora mismo lo que tenemos que hacer es matar a toda esta gente que hay aquí. Que habrá como 4 eh, NPCs, los matamos, robamos el material y se lo llevamos a Crisp en nuestro campamento. En eso consiste la misión, muy sencilla. Muy sencilla y la verdad, que con todo el dinero que da, merece muchísimo la pena. Vamos a esperar a que este NPC pase por aquí. Esto, ya tenemos al primero. Vale, los demás se han enterado, así que simplemente ahora... Matamos al resto. Muy bien. Ya tenemos todo matado. Venimos aquí, pillamos el saquito este. Que es el suministro. Eso es y nos lo llevamos a nuestro caballo hay que tener cuidado porque ahora seguramente tendrán más NPCs a, a por el suministro o no, eso depende de, de la misión normalmente cuando lo haces solo no suele ser muy difícil pero cuando lo haces con más gente la cosa se complica hay más NPCs. Aquí solo había cuatro, como habéis visto. Mira, como veis abajo sí que vienen más NPCs. Sacamos las armas. No vienen. Ah, no vienen porque ya estoy tan cerca del campamento. Es que estoy tan cerca del campamento que, que ya ni vienen los pobres. Pero bueno, os puede, os puede salir más lejos. Y al saliros más lejos os van a perseguir NPCs. Pues nada, cogemos el saquito, nos venimos para acá y lo soltamos aquí, como nos dice. Y listo, ya tenemos hecha la misión. Y como veréis allí, ahora saldrá la experiencia que me va a dar. 500 de experiencia. 500 de experiencia eh, más otros 500 de experiencia que os va a dar por ser el... Bueno, eso, eso me lo ha dado por el desafío que acabáis de ver. No tiene nada que ver eso del oro y todo eso. No le hagáis caso porque ha sido por el desafío diario. Eso es lo que os iba a explicar de cómo conseguir el, el trabajo, ¿de acuerdo? Eh, cuando tengáis el trabajo este, os va a dar 500 de experiencia para el jugador. Y os va a dar 500 de experiencia para el trabajo, para el rol, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a la mesa, que la tenemos aquí delante justamente. Y como veis, esto ya está en marcha. Esto ya está en marcha, tenemos bastantes materiales, así que simplemente ahora podemos ir a hacer lo que queramos. ¿De acuerdo? Para que esto siga produciendo. Ya nos avisará él de que se ha quedado o sin materiales o si se ha quedado sin suministros para venir otra vez y, y volver a hacer lo mismo. Cuando te tengamos lleno, pues simplemente le damos a la misión de realizar el encargo de, de venta y a vender y a ganar dinero. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguir el trabajo de, de mercader. Muy sencillo. Eh, como os acabo de decir, en desafíos diarios, cada día, nos suelen dar unas misiones. Por ejemplo, en este hoy nos han dado apariencia facial, nos van a dar 0,30 lingotes por hacer esta misión. O sea, solo por ir a la tienda y cambiarme el color del pelo, ponerme un bigote, tal, o lo que sea, cualquier cosa que cambie de, de la apariencia, ya me van a dar 0.30, ¿de acuerdo? Eh, por burlar a las autoridades, otro 0.30. Por bajas con arco en enfrentamiento, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, ¿de acuerdo? O sea, esta es una forma muy fácil de ganar oro. Entonces, y luego por conseguir todas. Por hacer todas las misiones, estas las que acabáis de ver aquí, eh, por hacer las 7 misiones diarias, me van a pagar 0.90. Por lo tanto, es mucho oro el que se puede conseguir al día solo haciendo las diarias, ¿de acuerdo? Luego, otra forma de conseguir el oro es unirse rápidamente a una de estas misiones, ¿de acuerdo? Estas suelen dar 0.24, entre 0.18, 0.24 y suelen durar entre. No, entre 2 minutos y 10 minutos, más o menos, ¿de acuerdo? Incluso a veces un poco más. Ponle entre 5 y 15 para redondear un poco y no pillarnos los dedos. Y sueles ganar bastante oro. Esa es otra forma. Otra forma de ganar oro, ¿de acuerdo? Sería hacer las misiones estas de aquí. De las personas con la manita levantada, esas misiones también suelen dar oro. ¿De acuerdo? Todas esas misiones, todas, todas estas de aquí de la manita levantada suelen dar oro. Por lo tanto, oro es muy fácil ganarlo. ¿De acuerdo? Cuando tengáis los 15 de oro es tan sencillo como, como habilitarte uno de estos tres trabajos. Acordaros, primero comerciante, segundo caza recompensas, tercero coleccionista. Eh, ya os he explicado antes, comerciante para ganar dólares, recompensas para ganar oro, coleccionista para ganar más dólares todavía, ¿de acuerdo? Una vez tengáis el oro suficiente, los 15 de oro que os piden cada trabajo, por ejemplo, para activar el, de, el trabajo este de comerciante, es tan sencillo como pulsar la B, mantener, mantener la letra B, iros a las cartas, y como veréis aquí en cartas, ¿de acuerdo, tenéis la carta de Crips. Esta carta de Crips la leéis. Y una vez leída la carta, vais a vuestro campamento. Habláis aquí con la tienda esta de aquí. Vais a la tienda esta de aquí. De tienda campestre. Después de haber leído la carta. Vais a la tienda campestre. Vais a tienda. Y en la tienda. No, perdón vais a equipo y en equipo os saldrá aquí la mesa de carnicero por el valor de 15 de oro cuando ya tengáis los 15 de oro le dais, lo compráis y ya, ya seréis mercaderes ¿de acuerdo? ya podéis trabajar como mercaderes y tendréis este trabajo entonces eh, como os he explicado vais haciendo un poquito de caza, un poquito de suministro ¿qué quieres? pulgoso Vais haciendo un poco de caza, vais haciendo un poco de suministro y os ponéis a hacer misiones diarias, os ponéis a hacer misiones de eventos y todo eso y listo y vais haciendo más oro para comprar otro trabajo que sería el de caza recompensa.